otra más aquí, cuando llega aquí arriba se ha encajado. Y es que como te lies a poner y pongas dos ríos seguidos de esta manera, tuerces todo el tejado, no le haces. No le haces. Vale, vale, vale. Y aquí, ya te digo, hacían hasta 30 y 40 mil... Eh, el señor este dijo que metían hasta 25 mil tejas a cocer en, en la tejera esa. Y cuando metían las tejas iba todo el pueblo a ayudar. No sé si lo lograrás ver así, pero vamos, la explicación es esa, ¿eh?